Señores buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Norberto Cerda y mi inquietud es yo soy sobreviviente del coronavirus. He pasado 26 días que el que me conoce antes y me ve ahora nota la diferencia. Sobrepasé esa prueba y gracias a Dios estoy vivo y me ha pasado algo lo insólito. Ya después que doy negativo en la prueba, que ahora mismo le voy a mandar los resultados, nos han enviado aquí a los aguayos engañados, diciéndonos que nos van a dar la de alta de aquí. Y ahora nos dicen aquí que tenemos que durar 15 días en busca de que, señores, si ya yo doy negativo, lo que me han es involucrado con gente aquí que están positivos y me están arriesgando después que yo pasé la prueba, ya, gracias a Dios, que no tengo nada. Mírenme cómo estoy de demacrado, son 26 días. Y he sobrevivido a eso y ya se va a hacer la prueba. Ya yo doy negativo en la prueba y les voy a mandar los resultados ahora. Y me quieren tener aquí. Yo no sé para llenar qué número y qué requisitos está buscando con esto. Me están involucrando con gente que están infectados ya. Que lo que dan es positivo y yo doy negativo. ¿Qué yo hago aquí? Señor, investiguen a ver qué es lo que está pasando. Que esto no se quede aquí. Investigan a ver qué es lo que se está tramando. Me traen, nos traen engañados, diciéndonos que aquí es que la única que, es que está instalada, la regional de salud, y que es aquí que firman la de alta solamente. Y nos traen del hospital, después que sobrepasamos todas las amarguras del mundo. Y yo quiero ya salir de esto, yo quiero estar con mi familia ya. Que si hay que cumplir los requisitos de una cuarentena de 15 días o lo que sea, yo la cumplo. Pero aquí yo no tengo quien me traiga un té, quien me traiga nada. Mire lo que se nos da de cena, dice, que para amanecer, quién sabe hasta qué hora y con esto. Para un enfermo diabético e hipertenso, como soy yo. Por favor, que esto no se quede así. Gracias. Corran la boca, aquí está pasando algo raro. No sé por qué no quieren tener aquí. Y lo que nos dan es orden, como si fuéramos reclusos y estuviéramos cumpliendo una condena esto aquí es lo que está lleno de militares